Después del intento de financiar nuestro corto mediante crowdfunding nos dimos cuenta que tendríamos que ser un poco más independientes y contar únicamente con nuestros propios recursos. Obviamente nuestro proyecto es muy modesto y por ese motivo tuvimos que apretarnos el cinturón durante varias etapas de la producción para no salirnos del presupuesto. Bueno, sí, tenemos el proyecto bastante avanzado, pero aún hay algunos puntos a discutir. Yo tengo un par de ideas para unos personajes que pueden ser la hostia. Ah, pues sí, bueno, espera que cojo papel y boli y... ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Tenemos que ahorrar! ¿Pero qué? A partir de ahora tendrás que utilizar tu propia electricidad. ¡Tenemos que ahorrar! Esto se ha salido de madre. Marina está recortando de todas partes para no gastarse ni un duro más. Incluso ha despedido a mis otras dos personalidades porque, según ella, no había presupuesto para más equipo sea real o imaginario. ¿Tenemos como cofundador del estudio y parte implicada en el proyecto, fui de los primeros en preocuparse por la delicada situación económica que vivíamos. Claro que esa era la parte que Marina tenía que controlar. Yo me dedicaba a dejar de gastar demasiado. ¿Queréis un poco? Ser productora no es nada fácil en absoluto, y una vez hice todos los recortes que pude, me vi la obligación de plantear nuevas formas de conseguir dinero para el proyecto. Para ello tuve que reunir toda la información posible sobre financiación. 1 más uno son siete. Después de varias gestiones, pude comprobar cómo la crisis actual hace que los bancos se lo pisen muchísimo antes de conceder un préstamo para apoyar iniciativas culturales como la nuestra. Me estás pidiendo un crédito de 10 millones para financiar un cortometraje. ¿De piezas de qué? Por favor, explícame un poco mejor de qué se trata el tema, porque yo no tengo tan fácilmente soltar la pasta por lo que había quedado claro que estábamos solos ante el peligro. Tenía que pensar en algo innovador, una idea que nos diera dinero y que salvara el proyecto. Así que invertí todo el dinero que nos quedaba en la única opción que encontré viable. ¿Que te has gastado todo nuestro dinero en boletos de lotería? Sí, tengo una corazonada y, y otro como este. Marina está loca, pero al final se sale con la suya. Al final el boleto salió ganador. Con el dinero pudimos seguir trabajando en el corto y nuestros problemas desaparecieron. Me parece que en alguna parte hay un ángel de la guarda que quiere que el proyecto siga adelante. ¿Qué? Si el estudio cierra me quedo sin trabajo. ¿Qué otra cosa querías que hiciera? Era eso hacer que Marina se prostituyera, pero ella me dijo que como escribiera eso me cortaba los huevos. Y al fin y al cabo, ella es la jefa.